Hola, me llamo Joaquín Damián y junto con mi mujer, Mari Carmen... ...somos los propietarios de bodegas venta quemadas. Empecé con el viñedo hace 10 años... Eh, ...aposté también por la ecología, que creo que es el futuro... ...y bueno, eh, soy, soy, reconozco que soy eh, un principiante en esto... ...cada día voy aprendiendo... Y, ...pero quiero deciros que me nutre... ...esto me nutre que, que... ...creo que hasta me hace mejor esto del viñedo". Soy de aquí, porque amo a mi pueblo... ...y no quiero que, que desaparezca mi pueblo... ...entonces pensé en, en, en... ...montar la bodega... ...para crear algunos puestos de trabajo... ...y para que para darle algún atractivo al pueblo... ...para, para, para que no se pierda esto. ...que le tengo muchísimo cariño". Bueno, mis vinos son ecológicos... ...y digamos que, que solamente le puedo coger dos kilos a una cepa... ...o sea que la persona que se tome una botella de vino... ...sabe que se está tomando lo que produce una cepa". ...los vinos son potentes, son algo subidos de alcohol... ...pero tienen, tienen unos toques a frutas del bosque... ...a, a, a regaliz, a pimienta, están como especiados... ...y el alcohol está tan oculto que no llega a detectarlo. Eh, voy haciendo entre 15 y 20 mil botellas... No, ...no lo voy a ampliar más. ...quemada es un pueblo muy recogido... Eh, ...la gente es muy entrañable... ...muy acogedora... ...y os recomiendo a todos que... que vengáis a Venta Quemada... ...os lo vaya a pasar bien... ...y por supuesto a la bodega... ...hay todos invitados". ...espero que disfrutéis con nuestros vinos...